Hola Juan, ¿cómo estás? Uh, uh, uh. Mira, estoy viendo tus productos y me encantan tus máscaras, quiero comprar una. Uh, uh, uh. ¿Y cómo te pago? Uh. Ah, listo, entonces por la aplicación te transfiero el dinero, gracias. Uh, uh.